Vamos a reproducir un golpe a 30 km por hora entre una moto y un coche, un turismo que se atraviesa en su recorrido. La moto circula con conductor y pasajero, el conductor lleva el equipamiento completo y adecuado para circular en moto, casco, airbag, chaqueta de moto, guantes, pantalones y botas, mientras que el pasajero solo lleva equipamiento de moto, un casco abierto, jet, aunque lleva, es legal cómo circula, pero vamos a ver lo adecuado de un equipamiento y de otro. veis el resultado del crash test de la simulación del accidente con la moto y en este caso fijaros en el conductor el conductor que llevaba todo el equipamiento adecuado para circular en moto incluso el airbag que el airbag ha funcionado y pero vamos a ver al pasajero ¿Qué le ha pasado al pasajero fijaros el pasajero ha golpeado el coche posteriormente con la cabeza ha golpeado en el suelo y esta es la posición final de cómo ha quedado tras el golpeo y la caída en el asfalto. ¿Eh? Estad atentos porque vamos a hacer muchas más experimentaciones de este tipo de seguridad con motos. Estad atentos a los siguientes vídeos y hasta pronto.